Me siento muy algado por tener la oportunidad de estar aquí y luchar por este tema tan importante como el calentamiento global y el cambio climático. Sin embargo, ha habido muchísimas dificultades que han limitado la participación el movimiento sindical y la sociedad civil en este proceso de lo que es eh, la COP15. habido muchas limitaciones en cuanto a las acreditaciones y el acceso y eso ha mermado mucho lo que es el accionar las propuestas de nosotros y en especial para mí como representante de la República Dominicana y el Caribe, que como países subdesarrollados eh, tenemos condiciones climáticas más, más adversas para nosotros que para otros países desarrollados que en virtud de, de lo que hablamos en cuanto a responsabilidades diferenciadas, aunque tenemos menos responsabilidades estamos sufriendo mayores consecuencias y por consiguiente también por nuestra condición de subdesarrollo, nuestros eh, trabajadores igualmente sufren mayores consecuencias porque no tenemos las condiciones para enfrentar eh, lo que sería la adaptación al cambio. Sin sin embargo, también pienso que es una oportunidad porque es muy importante que el mundo esté sentado sobre la mesa, que tantas personas se hayan interesado porque ha habido un desborde en cuanto a lo que es la asistencia masiva, la COVID, que la gente esté preocupada realmente por, por dar su opinión, por alzar, alzar su voz en favor de lo que es las decisiones que se van a tomar a favor del medio ambiente. Lo más importante aquí ahora es que de, de este acuerdo o se saque lo mejor, mejorando o igualando el protocolo de Kioto, jamás eh, bajando lo que son las expectativas anteriores. De lo contrario, no tendría mucho sentido, pues eh, las condiciones cada vez son más adversas a favor del medio ambiente. Y Kyoto es un gran esfuerzo, sin embargo, pienso que siempre debe mejorarse.